Hola qué tal, bienvenidos a otro video tutorial de Dimar Transmisores y Antena Bienvenidos a todos ustedes, comenzamos con el video Bueno, básicamente lo que estamos viendo en las imágenes, en, en las placas que estamos poniendo en, en pantalla eh, Es la evolución de eh, Maffer Electronics ¿Qué es Maffer Electronics? Maffer Electronics cuando comenzó es una empresa de radiocomunicación Que se dedica a la fabricación y comercialización de equipos transmisores de FM Básicamente es eso y lógicamente, bueno, todo lo que es Radio Data System, procesadores de audio, codificadores estéreo Cuando la gente de Maffer Electronics comenzó eh, Tenía la línea siglo XXI Evolucionando, fue sacando en paralelo una línea de banda ancha eh, Sin ajustes, aclaremos esto, sin ajustes eh, que como lo estamos viendo en pantalla, y bueno, y fue evolucionando hasta llegar ahora a lo que es básicamente, prácticamente el 99% en la línea Micro Plus. Eh, ustedes hoy compra un procesador de audio y corresponde a la línea Micro Plus, compran un, un codificador estéreo, corresponde a la línea Micro Plus, y después ahora hay otra evolución más, que es el procesador de audio Avania. Dentro de eso, bueno, estamos viendo cómo fueron sacando lo que era la línea siglo XXI, eh, era lo que es eh, en este momento, lo que se conoce en este momento como la línea tradicional de M31. De hecho, una línea, un... Un lineal M31 se podía sumar tranquilamente con un lineal de la, de la línea siglo XXI, siempre y cuando las condiciones estén dadas. ¿Qué significa esto que estén dadas? Que los arneses estén cortados correctamente en frecuencia, los de entrada, los de salida, eh, que esté conectada la sincronización de ROE y, lógicamente, los stubs cortados a medida y los lineales ajustados correctamente. ¿sí? Y después el excitador podía hacer... Eh, el M31 o podía ser la línea eh, siglo XXI En este caso estamos hablando de Maffer Electronics Así que vamos a hacer hincapié en Maffer Electronics Así fue evolucionando hasta llegar a lo que es la última línea Micro Plus ¿sí? Que es un excitador que viene en 10W Que básicamente yo por la diferencia de dinero que hay si me piden un consejo, le digo, compren el de 50W, aunque sea para excitar un lineal. ¿Por qué? Porque el de 50W trae un filtro pasabandas incorporado, lo que permite que la señal salga pura eh, y limpita. Bueno, este es el nuevo modelo de la línea MicroPlus de Banffair Electronics. Acá tenemos la entrada de... esta es la parte trasera del equipo. La entrada del interlock, el encendido, acá al costado para muchos que no lo saben eh, sacándolo con un estornillador tiene un, el fusible original y un fusible de repuesto tenemos la entrada de audio a través de, de plug bueno y tenemos la salida a través de eh, PL hembra chasis o UHF hembra chasis como lo quieran denominar a cada uno de ustedes vamos a dar vuelta el equipo esta es la última línea display LCD y algo muy nuevo y bueno que tiene esta línea es que eh, ya ahora no hay que apagarlo al equipo ni encenderlo para cambiar de frecuencia. Ahora vamos a, ahora vamos a mostrar el desempeño del equipo. Bueno. bueno, ¿qué tal? Ahora sí, retornando al video tutorial. Por ahí les pido disculpas porque me trago, hablo demasiado rápido, pero es cantidad de material eh, a filmar, a mostrar, a demostrar para que, bueno, los usuarios se puedan desempeñar eh, ahora vamos a demostrar eh, el funcionamiento, el rendimiento, los pros y los contras de este equipo, este equipo es un equipo como verán está encendido eh, de la línea Muffer Electronics, eh, línea MicroPlus de la línea Muffer Electronics este ya viene incorporado con protector de pantalla y display LCD tiene un show que tiene pulsador hacia adentro y mueve hacia eh, eh, la derecha o hacia la izquierda Bueno, en este caso sería al revés Hacia la izquierda o hacia la derecha eh, Vamos a ingresar Vamos, tenemos Yo lo estoy moviendo con el shock Para la izquierda o para la derecha La hora, le hacemos clic ingresamos Bueno, se coloca la hora De 0 a 0 horas Significa que, la, por ejemplo, la 1 Es las 13 horas, por ejemplo eh, para que el equipo lo identifique Está expresado en 24 horas, no en horas norteamericanas AM y PM Después, bueno, eh, dentro de la hora tenemos también eh, potencia reducida ¿Qué es lo que hacemos? Si nosotros eh, ponemos esto, activamos esto en potencia reducida ¿Qué es lo que nos va a decir? Bueno, supongamos, a ver Estamos viendo que debajo la potencia reducida está en 8 watts eh, a ver, 8 watts es lo que está transmitiendo ahora Esto es un equipo de 50 vatios Que lo recomiendo más que lo de 10 ¿Por qué? Porque este equipo fundamentalmente tiene eh, un filtro pasabandas eh, En la parte interna del equipo eh, Que está muy bueno Básicamente no está tirando eh, espurias Si yo le activo eh, la potencia reducida Ahí le pongo, me va a pedir Bueno, ahí me dejó Eso me lo permite hacer Supongamos yo quiero, eh, tengo un equipo de banda ancha, corrida, ojo, banda ancha, coma, corrida. ¿Qué significa esto? Que yo lo puedo trabajar desde el 87, 87.5 a los 108 MHz. ¿sí? Eh, ese, esos equipos nos permiten, por ejemplo, se excitan con 2 vatios y medio, 3 vatios y medio. Yo en vez de hacerlo tirar 3,5 vatios, lo puedo hacer tirar. 2 eh, vatios entre la hora y acá le especifico entre qué hora y qué hora creo que acá me va a pedir la línea, no, bueno, por ejemplo, entre la eh, 0.1 de la mañana y las y las 6 de la mañana. Le doy Enter acá. Y esto que va a hacer va a reducir, por ejemplo, la potencia. En este caso va a reducir la potencia a 8 watts, como vemos acá a 8 watts en el horario, entre la 1 de la mañana a las 6 de la mañana. ¿Qué es lo que me, ¿En qué me va a beneficiar esto? En que si yo tengo el equipo de banda ancha con transformador, me va a beneficiar en que el costo de energía eléctrica, voltaje corriente alterna, los 220 volt que, eh, nos, eh, que a cada uno le suministra a la empresa de energía, eh, va a reducir el consumo entre la 1 de la mañana a las 6 de la mañana. A fin de mes o a fin de bimestre Cuando me llegue la factura de luz Lógicamente eh, va a ser mucho más reducido El costo energético Eso es una de las cosas que tiene a favor Vamos a apretar escape Nos vamos hacia arriba con el shock Ahí se tildó el escape de blanco Le damos enter Vamos a la información ¿Qué nos da la información? Bueno, en información nos da La frecuencia de transmisión En este caso 105.9 La potencia directa ¿Sí? Eh, eh, 8 watts, potencia reducida, yo acá qué es lo que hago. Ahora le voy a explicar, eh, nos, nos indica si tenemos potencia reducida la ROE, que está acá en 1 en 1, porque está con una carga de fantasma, o sea que, que la ROE es 0 para el equipo. Nos indica la potencia reflejada, la temperatura de trabajo del equipo, la tensión de secundario del equipo, eh, que en este caso son 13 volts. Corriente de radiofrecuencia, es decir eh, drenaje de corriente en el secundario de la fuente eh, sería como eh, en este equipo sería como el amperímetro en un siglo XXI o en un M31. Entonces nos está diciendo qué drenaje corriente está consumiendo eh, la etapa final. Eh, vamos a ver si tenemos algún otro. Bueno, ahora no tenemos más nada. Salimos por el escape, le damos enter, vamos al audio. En el audio me da para ajustar. Al 100% que sería el 0 dB, al más menos puedo subir el volumen o lo puedo bajar. ¿Qué es lo ideal en este caso? Lo ideal es dejarlo en el 100% que es como viene de faul, de fábrica. Eh, bueno, y trabajar directamente con la salida del enlace. ¿Por qué? Para evitar ruidos, zumbido, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de no poseer un enlace, bueno, trabajar directamente con el compresor, el procesador de audio, sea de la marca que sea. Le damos Enter, vamos a salir, escape en blanco, salimos. Eso es en audio. Bueno, y ahora en ajustes, vamos, ¿qué tenemos? El color de pantalla. Para el color de pantalla, bueno, vemos cómo va cambiando. No es la gran cosa, pero bueno. A ver, son detalles que cada loco con su tema, ¿no? Pero bueno, en este caso vamos a dejarlo como venía de Paul con el. Con el 1, ahí está, color 1, le damos enter, queda bien. Y acá viene lo interesante: corte de roe. ¿Qué significa corte de roe? Yo le doy acá, cuando, me, cuando quiero que el equipo me corte, default viene así: 1-1 en 3, eh, y lo podés subir hasta 1 en 1 en 5. A ver, eh, yo lo que les recomiendo es que lo usen uno, uno, en cinco, porque ya de por sí viene muy filosa la, la protección de rode de este equipo. Pero y ahora les voy a explicar por qué, igual que el sensor de temperatura. Por ejemplo, depende para dónde vaya, en este caso vamos a salir de esto, depende para dónde vaya, el corte por temperatura, eh, más que alterarlo, lo dejamos en 65 grados y le colocamos en este lado, perdón, se va a mover un poquito la cámara, en este lado, ¿sí? Eh, otro cooler... Eh, y en la parte trasera un tercer cooler. ¿Para qué? Para que extraiga todo el calor. Y ahora les voy a explicar por qué. Esperen un segundito que les voy a tratar de, de terminar de, de, de explicar todos los ajustes del equipo. Bueno, acá nos da potencia de salida 8 watts. Le damos clic y abajo. Ahí nos pide la clave. En este caso la clave para la serie 318 es... A ver, no se les ocurra pedirme la clave de todos los equipos. Llamen a fábrica y le van a pedir la factura de compra. En este caso es 90. 90, 90 y... 93, creo, si no me equivoco. No, código incorrecto. Esperen que voy a ir al manual, que viene incluido con el, con el equipo. 9039. 39. Ok, vamos a cambiarlo. 90, 39, Ahí está. Y ahí nos da para cambiar la potencia. Nosotros acá le damos ENTER y le ponemos la potencia que queremos. Pongamos 20W por 20W. Listo. Ahora vamos arriba, potencia progresiva activado. Listo. No apto para lineales de 300W tipo M31, línea siglo 21. Acá no está aclarando esto. ¿Por qué? porque saltaría por protección de ROE en el lineal, no en el excitador para cambiar eh, para cambiar la, la frecuencia le, hacemos, le damos ENTER y le ponemos la frecuencia en este caso lo podemos cambiar porque ya le ingresamos el código si no tenemos el código no lo podemos hacer eh, yo a la potencia progresiva se la voy a anular porque la tengo que entregar y básicamente todo esto es... Sí, ya sabemos, a ver... Bueno, se la anulo y le voy a poner la potencia de salida en 50 watts porque Porque es lo que yo quiero utilizar. Básicamente estos son los datos de seteo del equipo. Pero bueno, ahora vamos a, vamos a ir a Enter. Vamos a ir a Escape y vamos a ver en la información que nos está diciendo. Bueno, ahora fíjense como la frecuencia sigue siendo 5059 la potencia directa, 50W Potencia reducida, apagada, porque la apagamos La potencia reflejada, 0W La temperatura es de 37 grados La tensión de RF bajó un volt, 12 volt Y subió 6A la corriente de drenaje del secundario de la fuente ¿Esto por qué pasa? Porque al consumir más corriente, baja la tensión Es directamente proporcional Y la temperatura, lógicamente, asciende Bueno, a ver si lo pueden... Quiero tratar de que lo vean bien Vamos al clima bueno, ahora fíjense en la hora, son las 10 de la noche, 10 pm, y en Santa Fe Capital están haciendo 29 grados centígrados, ¿sí? Que es una temperatura relativamente baja. Vamos a actualizarlo, vamos a esperar que actualice. Ahí está, 29 grados, ¿sí? Esto, vamos a ver lo que está haciendo acá adentro, que hace un calor bastante interesante. Vamos a salir del celular. Disculpen, ahora va a haber un pequeño movimiento en la cámara. eso que ven ahí son 27 grados centígrados, es un sensor digital de una cámara frigorífica, no son 2,7 como Mar, son 27 grados centígrados y fíjense, con lo que básicamente estamos, porque una cosa que yo lo diga y otra cosa que lo cuenta CASE, el aire acondicionado está sin cortar desde las 9 de la mañana, son las 10 de la noche, y tenemos esta, este, esta doble turbina, Sí, bueno, así todo, esta es la temperatura de ambiente, 27 grados acá adentro. Lógicamente el aire acondicionado no cortó bajo ninguna circunstancia. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasar esto a la parte afuera, donde no hay al aire libre, a la intemperie, donde no hay aire acondicionado, nada, para que tengamos en cuenta determinados detalles que ya paso a explicar. Bueno, ahora... Estamos afuera por dos segundos solamente vamos a estar afuera. La temperatura es de 32 grados, o sea que no cambia nada. Ahí está la descarga de, de, del, del aire acondicionado. A ver si... Ahí está, ¿ves? ¿eh? Fíjense en lo que chorrega, básicamente, para que ustedes tengan una idea del calor que, que hace acá en Santa Fe Capital. Ni hablar de lugares como Chaco, eh, eh, bueno Formosa, Misiones. Bueno, fíjense en que se va incrementando el valor de, de, del, del seteo. Son 33 grados lo que hace y estamos, a ver, afuera. Hoy hizo una temperatura eh, aproximada de casi 37 grados. No sé la sensación térmica. Y ahora les explico, le voy, voy a pausar el video porque prácticamente me estoy derritiendo acá afuera. Eh, sí, vamos a pausar el video. Bueno, acá retornamos nuevamente adentro. Acá vemos volvimos a los 27 grados de todos modos hace calor acá con el aire prendido y ya sea micro plus línea siglo eh, Mafer electronic línea micro plus eh, línea siglo 21 m 31 en 25 en 40 watts a ver norberto con sus nvc dr2 o el equipo que sea tienen que tener muy pero muy en cuenta que al momento esto es para el usuario que al momento de ponerlo en marcha eh, tienen que tener un sistema de refrigeración eh, ¿Por qué? Porque va a cortar por temperatura O básicamente se les va a quemar por temperatura En base a esto, bueno, yo les voy eh, Yo en base a esto Les voy a prometer otro video Más adelante, por favor, denme en tiempo De cómo generar un, un pequeño ambiente Un microambiente con la temperatura deseada Y cómo tienen que estar colocado Y cómo se puede colocar Un sensor de esto para prender un aire acondicionado eh, y ambientar, lógicamente, ambientarlo para mantener en temperatura, sea un equipo de esto, un M31, un DR2, un NBC o la marca que tengan. Pero bueno, hasta acá el video tutorial, gracias por seguirnos en el canal, eh, cualquier duda o consulta a través de correo electrónico o a través del de, eh, contacto en nuestra página web. Quedamos a su disposición para cualquier consulta, vuelvo a repetir. Bueno, espero que el video tutorial les sirva para la gente que tiene y para que vean cómo cambiar de frecuencia o no. Les sigo debiendo más videos, pero bueno, de a poco me voy poniendo al día con los videotutoriales que le estoy debiendo. Bueno, hasta acá este y bueno, nada más que el agradecimiento a los comentarios y, y a los correos electrónicos.